¿Sabes que se me acaba de buguear el Mortal Kombat jugando en línea? Se me acaba de Mira, mira esa vaina. Estoy grabando, estoy grabando esto. Saluda. <risa> es <risa> qué bug tan extraño. Se acaba de buguear Mortal Kombat. Estoy cambiando de personaje y se ve Raiden desde el principio. Qué bug tan raro. Ey, ¿qué pasa? ¿Por qué se ve así? Diablos. Diablos. Se bugueó, se bugueó. Mira eso. Mira, mírame eso, mírame eso, mira, mira, me subieron eso. Ahí, ahí se arregló. Perfecto. Ahí se arregló, ahí se arregló, ahí se arregló. Yes.